Ernesto, quería añadir y gracias por el reconocimiento, la verdad que sí, les muy humildemente lo recibimos todos. De igual manera, eh, es destacar que no solamente, como tú dices, es recibir esa recomendación, es aceptarla y aplicarla, porque también el profesor puede negarse a hacer los cambios, eso es real y ha sucedido, porque según ellos nos explican, eh, pueden, ¿verdad?, otros ojos ver las cosas de otra manera y, y el profesor o profesora no estar de acuerdo. Lo importante de este proceso es que lo puedas justificar y explicar el por qué es de esa forma. Porque si hubo cambios, y, y muy bien Ernesto lo ha presentado, que no se implementaron en el instante pero no causaban un efecto directo al estudiante ni afectaba a la organización y contenido del curso. Eran recomendaciones opcionales. Así que lo que queremos decir es que el proceso, dentro de la rigurosidad que tiene de cumplimiento de requisitos, ¿verdad? de estos estándares, sí también da un poco de flexibilidad, porque el comité... De expertos que se asigna para esto, ¿verdad? Que lo asigna Quality Matters. Nosotros en este caso no los escogemos. Ellos eh, están abiertos al diálogo. En el caso de que ellos tengan dudas o preguntas sobre algo que no entienden, pues directamente lo pueden canalizar al... ¿verdad? En este en este caso, al profesor a cargo, en este caso, pues fue Ernesto, pero no lo hacen escribiéndoles mensajes directos, sino que todo lo canalizan a través del evaluador principal, lo que ellos, ellos llaman el Master Reviewer. Así que dentro de las posibilidades, vemos que esto puede, ¿verdad?, ser atractivo para otros profesionales en el, en el campo, ¿verdad?, de la educación, en cualquier otra especialidad porque en este caso este curso es de administración de empresas, pero de igual manera se puede aplicar a otras áreas de especialidad. Eh, lo único es seguir la estructura, la estructura que ellos ya han podido probar, que es eficiente y ha sido validada, ¿verdad? Eh, no solamente en Puerto Rico, sino en Estados Unidos y en el exterior. QM, según la literatura establece, han certificado sobre 10,000 cursos, y ahora mismo está en su mejor momento en cuanto a reconocimiento y apoyo de otras agencias acreditadoras como Middle State y otras adicionales. Así que... Eh, destacamos que, que, como bien dice Ernesto, ha sido un proceso arduo, pero es bien satisfactorio y esa emoción que Ernesto proyecta, asimismo también la sentimos nosotros porque todos fuimos parte del proceso, el equipo de la oficina de educación a distancia, Rodi, Yarip, todos ellos también colaboraron de una manera u otra, Yanis. Y de igual forma, si se necesitaba la colaboración de otras personas, también se les puede hacer el acercamiento y contribuyen. Aquí es tener ¿verdad? Eh, un poquito de paciencia <ríe> y sacar el tiempo necesario para poderlo hacer. Así mm -hmm. que Ernesto, para continuar con, con este diálogo, tú nos podrías mostrar tu curso y ver una comparación de más o menos estos cambios que tú nos has explicado se visualizan para que los que están aquí conectados puedan entenderlo un poquito más. Sí, vamos a ver los cambios. Bien, un poquito. Este es un curso antes de. Ven el antes y el después, el antes de. Y comience aquí. Este es el que les, les, cuando yo se le enseñaban a los colegas, ay Dios mío, qué vergüenza, mi curso no tiene nada de eso. que Ellos le encontraron una maravilla. Claro, yo le encontraba una maravilla también porque era mi primera, ¿verdad? La estructura. Aquí está todo esto. Claro, es abrumador. Cuando yo le digo de esto, es abrumador, de verdad. Sesión informativa, ¿verdad? Que aquí está. Aquí está. El estudiante abre las políticas y de la. Todo está, todo está colapsado, ¿verdad? Pero lo puse expandido para que ustedes vieran los equipos que necesitan, habilidades. Aquí están los servicios estudiantiles, con cada oficina, los teléfonos, los emails, todo esto. Todo esto los servicios y recursos de apoyo académico para el estudiante. Aquí está todo esto. La declaración de accesibilidad y la privacidad que hay que tener todo esto. Esto lo hizo Janice, dio la tarea de buscar todo esto y, y Liz. Y aquí empieza el curso. Digo, estos son los objetivos del curso, mm -hmm. los objetivos del puntuario, los objetivos de cada módulo Aquí está el prontuario, aquí está el libro, el bosquejo del, del curso Aquí yo le doy un examencito para ver si, para que lees, porque tú sabes que le, le decimos al estudiante el prontuario le hace. ¿Lo van a leer? Sí, bien, gracias. No leen nada. Pues yo le hago un, un, un comprobación de lectura. Cinco preguntitas bobas, a ver si lo leen. Entonces, dígame el objetivo, cuántos objetivos hay, cuántos módulos hay. A ver si leen cuántas políticas hay en el puntuario. La asistencia, la reservación de oficina. Y aquí está el primer día de clase, foro de presentación, visita, la pre prueba la tarea de que me pongan una foto. Y aquí hay que usar el el el curso. Realmente aquí empieza con, la unidad, este, con el, el formato UMT. Esta es la unidad. Y este es mi módulo. ¿Sí? Y aquí está cada uno de ellos. La lectura, los vídeos, la lectura sugeridas las actividades, crucigramas exámenes. Y aquí enlace. Apoyo técnico, las oficinas, servicios estudiantiles y calendario académico. Y todo esto se repite en cada uno. Recuerden que tienen que todo parecerse para que el estudiante sepa qué va a esperar la próxima vez con una variación de los de las actividades que uno se las debe poner distinta, ¿verdad? Para que no aburra y así hasta el final. Ahora vamos a ver cómo quedó. Es el después. Este es el después. ¿Okay? Aquí los diseñadores de gráfica y Rodi diseñaron, ¿verdad? Que ahora estamos implementando el banner en todos los cursos. Aquí está el, el enlace para la visualización. que Ellos exigen que ahora el sellito, el curso tenga su sello y el enlace, donde si le damos aquí, te lleva ya, te dice el curso, el nombre del profesor, cuándo, qué cualitimar, y la Universidad de Puerto Rico. Entonces, aquí están los iconos de navegación, todo aquello que ustedes vieron al principio, que sigue y sigue y sigue, ahora todo está concentrado en esta área. El comienzo aquí, las políticas de la institución, los tutoriales de cómo trabajar con MUNE, la reunión es sincrónica, ya está. Usted pone el enlace ahí, el estudiante siempre va a ir a esa parte. Asistencia y un foro de dudas que siempre va a ir a poner las dudas que tenga. Y aquí está el objetivo del curso. ¿Ve cómo se redujo todo? De todo aquello se redujo ahí. Claro, si nos metemos aquí, pues ahí está todo explicado. la foto profesor, una bienvenida. Los prerequisitos, métodos de enseñanza, la comunicación y el línea, cómo va a fluir, cómo nos vamos a comunicar, cuánto tiempo yo vamos a aprender, el método de evaluación y la, los puntos que uso, los que uso, la política de la tarea tardía, habilidades que debe el de estudiante, y apoyo técnico. Todo eso está en comienzo. Aquí están las políticas, los tutoriales, entonces le voy a enseñar aquí aquí un módulo normal pues se parecen verdad tengo el módulo tengo mis objetivos y alineados con el objetivo del curso esa alineación quality matter siempre la vamos a y de todo aquello que había, miren lo que se quedó. Aquí están los módulos, los vídeos. Y si yo hago esto, por ejemplo. Y aquí están todos los vídeos en un solo sitio, como si fuera un libro interactivo. ¿no? Con sus transcripciones y la presentación del, del curso. Este video dura dos y diecinueve dos minutos, son cortitos. Así que el estudiante ahí va a ver esa actividad. Aquí están las lecturas recomendadas y las actividades. Diagrama. Esta es una actividad que yo hago en el salón de clase o en este caso a distancia, este, donde van a, a reunirse porque yo este curso tiene un, un, una actividad que yo la hago desde el principio del semestre y la terminan con la presentación. Hacen un modelo de la de una estrategia corporativa, las partes que tienen que hacer, ¿verdad? Los seis pasos y aquí están los exámenes. Cada una de estas cosas, vamos a ver por aquí, están entrelazadas, o sea, están restringidas quiero decir con esto, por ejemplo, aquí yo tengo que quitarle las restricciones porque como ellos estaban entrando y saliendo y querían ver todo, pues hay que quitarle todas las restricciones, porque si no no podían hacerlo. Quiere decir, por ejemplo, aquí hay una preprueba, una postprueba, prepuera de la unidad anterior, pues yo obligo al estudiante que antes de coger esta, tiene que contestar esto, o sea, es la secuencia, Contéstame la postprueba de la unidad que ya aprendiste porque yo te di una preprueba. Ahora me vas a hacer una preprueba de la unidad que vas a comenzar, que la unidad B. Y le doy la preprueba. Pero tiene que contestarla antes de la postprueba. Luego vienen los vídeos. Aquí yo le pongo otra restricción. Si tú no me contestas la preprueba, no vas a poder ver los vídeos. Porque es una secuencia, ¿verdad?, que el estudiante, porque si usted se la da por el, por, por, por el amor al arte, no lo van a hacer. Así que yo los obligo. Una vez contestan eso, pues pueden abrir los módulos. Y una vez ven los módulos, pues entonces pueden hacer el ejercicio. Depende de ver esto. ¿verdad? Una vez ven esto, terminan. Entonces esto es un ejercicio dinámico. Una evaluación. Y así cada una de las actividades, ya hay todo un examen. Aquí hay un foro. Aquí hay otro examen. Actividades, de foro. Depósito de actividades de las tareas. Y así el estudiante pues, Hasta el final. Aquí hay esta actividad distinta que son crucigramas, ¿verdad? Tarea, examen. Y ese es el cambio drástico que se ve desde, desde un helicóptero a 35 metros. Excelente, de verdad que es súper interesante ver, ¿verdad? Ese cambio drástico de un formato a otro. Lo podemos apreciar en el diseño, organización y el contenido. De igual forma, recuerdo que los evaluadores destacaban mucho la variedad de actividades que incluía este curso, al igual que la variedad de lecturas de material instruccional que se compartía Así que es bien importante ¿verdad? Que, que nosotros podamos enfatizar eso, de no siempre seguir en lo tradicional que normalmente utilizamos, ¿verdad? lo que es el capítulo del libro, sino que también compartir otro tipo de información en distintos formatos para mantener la atención del estudiante y que no se nos canse, no se nos desanime o deje de conectarse. Porque en este caso, este curso está diseñado para ser completamente en línea si en este caso el profesor no quiere conectarse en vivo, ¿verdad? A través de, un, de una reunión sincrónica, pues no lo tiene que hacer. Eh, se presenta como una opción y el profesor es entonces el que decide el momento en que se van a reunir, ¿verdad? Con previo aviso y así mismo lo establece el curso. Así que, excelente Ernesto, de verdad. Nuevamente te hey, felicito. Quiero decir, listo, pues, la cuando nos reunimos ¿Qué? Ajá. Ellos vieron el iconcito de reunión sincrónica. Sí, eso Ellos fue lo dijeron, primero que dijeron. Y ustedes, ustedes reúnen el grupo. Sí. Porque en un curso online se supone que lo, no van a ir al proceso uh -huh. sincronizadamente. A distancia. o sea Yo no estoy ahí. Yo estoy eh, en las grabaciones, yo estoy pero no estoy en vivo. Entonces uh -huh. yo le dio su curiosidad y tuve que aclarar. Día, no, el curso es completamente en línea, pero lo utilizamos porque si, si queremos una reunión, un estudiante quiere una reunión verdad este, en horas de oficina, pues está el eltoncito para, para que ellos pueda, podamos vernos y discutir la situación. Y, y yo le dije, mire, nosotros aunque sabemos que es a, a, a, en, completamente online, el primer día nos queremos reunir para vernos, conocernos. Explicar todas las dudas, cómo va a fluir el, el curso y explicarle, porque muchos estudiantes no saben que un curso en línea depende el 95% de ellos. De ellos, así mismo. Él. Entonces, este, uno asume que, ah, porque lo cojan ahí. No, hay que explicarle, ellos creen que es otra cosa. Dicen, eso depende de usted. O sea, si fracasa. Y un curso está bien diseñado, si fracasa, no es culpa del curso, no es culpa porque el curso está bien diseñado. Curso. Es culpa tuya que no te organizaste, no atendiste las actividades, decirle, mira, las actividades tienen apertura, tienen cierre y ustedes tienen que atenderlo. Y se sí. le da una flexibilidad, ¿verdad? Yo le doy una flexibilidad siempre de siete días, de lunes a sábado. Que eso también ayuda mucho, ¿verdad? El que el estudiante siempre pueda predecir qué es lo próximo que viene y pueda crear su propio calendario de trabajo. Eso ayuda también uh -huh. bastante. Y entonces, para ir cerrando, eh, nos podrías decir eh, que cómo el participante, ¿verdad? En este caso puede valorar la importancia que tiene QM en este proceso. Si realmente vale la pena exponerse a esto y qué recomendaciones finales les puedes brindar. Pues mira, para mí, después que yo me certifiqué y yo vi la importancia, eh, eh, la importancia de la calidad de un curso y el diseño de un curso, y esa calidad se debe ver, como yo digo siempre, desde un avión a 33 mil pies, se debe ver a distancia. ¿verdad? Con esto quiero decir que, que, que debe ser evidente que, que usted vea un curso. Y sentir ese look and feel, este, sentirse como que, ay, qué chévere está ese curso, mira. Se ve tan bien, como que, como que invita, ¿verdad? Pues eso debe estar presente ahí. Y esto, QM, lo que, lo que hace es eso, llegar a ese nivel. Y los cursos deben estar siempre bien diseñados, ¿verdad? Y e enfocados siempre, siempre, siempre en el estudiante. No es para el profesor. Así que la filosofía de QM es que, te pone primero siempre el estudiante. ¿Sí? Y el estudiante debe sentirse que siempre está acompañado, es la importancia, acompañado del profesor. Yo diría como en Star Wars, que el profesor te acompañe. Excelente, definitivamente es así, ¿verdad? Este, reconocemos, reconocemos que a pesar de que físicamente no estamos con el estudiante, los podemos sentir cerca, ¿verdad? Est utilizando todo este diseño y estas tecnologías que nos ayudan al proceso. Es un ajuste que hay que hacer, ¿verdad? En cuanto a trabajar el curso, pero sabemos que a la larga es a favor del estudiante. Y también a el profesor se beneficia, porque si el estudiante está enfocado, está motivado y realiza los trabajos, pues el profesor también se le facilita ese proceso de evaluación, ¿verdad? Que muchas veces al final estamos eh, como profesores preocupados, ¿por qué no entregan los trabajos? ¿Por qué no se conectan? Sino que mantenemos el interés vivo de ellos. Así que agradecida nuevamente por esta exposición, por tantos datos importantes que has compartido con todas las personas conectadas. Eh, queremos...